Si yo voy a comprar 10 millones de material, lo más normal, lo más humano que hay es que por 10 millones yo consiga un 5% de comisión. Todos los suplidores, 1, 2, 3, 4, 5, se van a matar para que Calderón le dé la compra de ese material a ellos. Muchas veces queremos hacer la casa más barata y entendemos que hacerla más barata es ponerle menos, menos, menos metro cuadrado. Y no es así. Una cosa es que quepamos la casa y otra cosa es que podamos vivir. Nosotros cabemos en un carro pero no podemos vivir en un carro, entonces llega un punto que estamos tan con eso que nada más entendemos que haciendo una más pequeña y más barata y no es así, lo voy a explicar por qué, vamos con la primera opción, ¿cuáles son las cosas? Okay, que podemos bajar el costo de la casa manteniendo el mismo tamaño, el mismo metraje que queremos, lo primero es ver el tema del techo, cuando yo tengo un techo inclinado, Okay, en un techo bien inclinado esa proporción esa distancia que me va a generar esos techo inclinado va a ser muchísimo más alta en material que hacer un techo plano normalmente en un techo inclinado yo voy a gastar casi el doble una por la distancia de material que voy a necesitar en concreto y otra por los reboques de relleno que voy a hacer en esa inclinación entonces yo sé que muchos de nosotros nos gustan los, los techos bien inclinados, pero tenemos que tener conciencia mucha conciencia es que el techo inclinado sale más caro esto no significa que no, lo, que no se pueda hacer esto no significa que no funcione, sino que cuando tenemos un techo con menos pendiente con una tendente básica pues lógicamente vamos a estar casi que la mitad una por la distancia del techo ok la inclinación y otra muy importante por el tema del relleno que tiene que ser extra para que ese techo se cierre esa es una otra cosa importante es el tema de la cerámica Muchas veces compramos porcelanato o compramos cerámica porque son moda. Y yo les voy a decir una cosa, o porque vienen del, del extranjero, o porque son importadas, y al final el material es, es el mismo. Ustedes que están en Alemania, ustedes que están en Suiza, ustedes que están en Europa, saben que es así. Si yo voy ahora, hoy no bajamos, vamos al supermercado. ¿Y cuánto nos cuesta un brugal grandote, Barceló o un Barcelona? Nos cuesta muy poco. Aquí en República Dominicana un Brugal es muy barato. Sin embargo, yo tengo un amigo, saludo a Iván allá en Alemania, que va en Alemania a comprar un Brugal y se da cuenta que es muy caro. ¿Cuál es la diferencia? Los alemanes están pagando que la marca, la distancia, pero están recibiendo lo mismo. Entonces, ¿por qué razón con la cerámica tiene que pasar igual? ¿Por qué razón tenemos que comprar cerámica caro porque están de moda al final? la base del material tiene la misma resistencia y la misma durabilidad entonces tenemos que tratar de comprar en el tema piso, en el tema baño materiales que vayan muy acorde a nuestro gusto principalmente por el tipo de color, no por una marca porque una marca, un, un porcelanto que me puede salir a mí en 800, en 600 porque qué marca, ¿O porque viene importado o porque un brugal de fuera ah no, pues entonces voy a pagar doble o pues, el triple, mil pesos entonces eso no, no debe de pasar en el tema de la cerámica otra cosa importante para el tema de eh, bajar los costos de la casa, es tratar de antes de comenzar a construir, plasmarlo todo en el proyecto ejecutivo, plasmarlo todo en los planos, pero que, como que ¿por qué Calderón? Cada vez que en ese proceso de construcción nosotros decidimos hacer un cambio, que es lo más normal y lo muy humano, lo que pasa con eso es que el tiempo de desarrollo de la obra se alarga y más tiempo es más dinero. Porque estamos improvisando sobre la obra. A veces decimos, ah, Calderón, vamos a sumarle tal cosa más. O vamos a adicionarle más. Eso es muy humano, eso lo entiendo. Porque lo más normal es que nosotros no tengamos claridad con todo lo que podemos hacer. Y en el camino lo vamos haciendo. Pero ahí el tema es dedicarle más tiempo al diseño del proyecto ejecutivo. De manera que cuando comencemos la obra no haya improvisaciones. Y esas improvisaciones no alarguen el tiempo. Y por ende, logramos la misma casa, del tamaño que queremos, pero con menos dinero. Muy importante. Otra cosa muy importante con el tema de la cantidad es saber que la compra del material baja el dinero. Lo muy normal, lo muy humano, que si yo compro a un suplidor todo el material junto, pues lógicamente yo voy a tener una baja. Por ejemplo, si yo voy a hacer un edificio, un, okay, un proyecto grande, una casa grande, yo voy a gastar, por ejemplo, 10 millones de pesos, para que me entiendan. Si yo voy a comprar 10 millones de material, lo más normal...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 Y si no va bien y conseguimos el 10% de comisión, pues estamos hablando de un millón de pesos. Entonces, no tiene que ver nada con que la casa sea grande o pequeña. Es como estamos organizando el cómputo de materiales, cómo estamos calculando realmente lo que necesitamos y saber cómo lo distribuimos en, en el tiempo. Una cosa muy importante que tenemos que saber, que es muy fundamental, es saber que en una casa, no importa el tamaño que tengamos, no importa el tamaño, todas las divisiones, todos los muros no tienen que ser iguales lo más humano es que en todo el perímetro de la casa utilicemos blo de 8 porque son los bloques normalmente van a, a cargar la mayor cantidad de peso porque están en el perímetro aparte de eso no tienen que aislar de la parte exterior porque no da mucho calor o mucho frío en cierto momento y ese blow normalmente exterior tiene que ser de 8 pero todos los muros o divisiones de la mampostería que está dentro puede ser un blow de 6 Okay. en algunos casos también puede ser con un sistema tradicional de estructura ligera como el Drowell, el en el Denglass, hay varios. Pero lo que quiero decir con eso es que tener claridad de cómo se va a distribuir el peso de la casa es lo que nos ayuda a no hacer, no todas las divisiones como que iguales, sino hacer la división en función de la, de, de la necesidad, en función de la estructura. Entonces, cuando en, en el medio de la casa, en, la, en las divisiones interiores usamos bloc más pequeño Aparte de que nos sale más barato, pues también ganamos más dinero, más espacio ganamos Aparte de que mañana podemos tumbar ese muro y hacer otra ampliación Sin tener que tener gastos extra en acero, pues también nos sale mejor Eso es muy fundamental Así que el mensaje de hoy, y quiero que me pongan mucha atención No necesariamente, para yo es una casa más barata, tengo que reducir el tamaño Ojo con eso no necesariamente lo que decimos, porque reducimos tanto el tamaño que hacemos una casa que no es habitable, porque quepamos una casa, no se que, es que es vivible. Yo soy el arquitecto Calderón, especial especialista en construcción. Me pueden escribir su comentario ahora a nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp. Miren, esto es importante. Muchas veces nosotros tenemos un tamaño específico para hacer nuestra casa, porque somos familias grandes y necesitamos hacer cuatro, cinco, seis habitaciones. Es muy importante que puedan entender lo que le expliqué del techo, lo que le expliqué de las divisiones, lo que le expliqué de la cerámica y lo que le expliqué del tema de la compra, porque esto le va a ayudar a reducir un buen porcentaje del tema de la construcción. Yo sé que muchos de ustedes quizás no están en el momento de empezar a construir, pero quizás conocen a alguien, quizá tienen un amigo, un familiar, un conocido, alguien en su confianza que está pasando como que por esta situación. Que no quiere hacer las casas tan apretadas porque entonces es invivible. Y este video, si ustedes lo ven bien, se lo pueden compartir. Quizás esa persona encuentre el camino y lo ayude a ver el, la mejor solución. Yo soy la que te toca el dedo, nos vemos pronto.